Bueno, la situación es que cuando nos hicieron la calle a nosotros, el señor gobernador nos dejó sin, sin el desagüe. Entonces se nos acumula el agua, no encontramos por dónde sacar el agua. Le hacemos un llamado que ven en auxilio de nosotros, porque si no nos vamos a ahogar el, el sábado en la noche, de madrugada estábamos sacando agua, con cubos y tirándola a la calle. Claro que sí, eso es constante, eso hace daño a los niños y a la gente. Eso, eso, eso le hace mucho daño. Entonces ahí, de aquel lado han puesto mucha tierra y de allá para acá viene todas esas aguas para acá. Y no le han hecho un desagüe por ahí. Yo pido a él que venga porque los niños míos sufren del peso apretado y le hace daño a estos niños. Y ese mal olor, nosotros tuvimos que sacarlo el domingo. Malo. Y después y esos niños vayan y que me dé el dengue. Esa gente que están construyendo en la carretera para allá arriba, para la zona de dincho por ahí, tienen, tienen toda esa tierra aquí en el frente ahora. Ahí. Los niños se van a enfermar con ese más maliente que hay aquí. Hace como 15 días más o menos después que empezó a traer esa tierra aquí fue que dieron el, el, el agua aquí. Porque eso es lo que estamos viendo, pato, ahora, porque las lagunas, cuando el cuando terreno no le ha eh, llegado el, el bachecia, si no, no se inundaba así como ahora, porque corría el agua. Pero ahora no, ahora es una fatalidad, ahora se llena, se llena desde que cae una harina, ya está lleno de agua. Aquí, por allá adelante también, enciendo que puede tener que estar helado aquí, se llena todo de agua.